Buen día amigos. Este es un video explicativo sobre cómo hacer antenas b-banda direccionales siguiendo el modelo diseñado por Altermundi. Aquí les mostramos una antena terminada, lista para sumar al nodo. Este diseño nos permite transformar la antena omnidireccional del router en una antena semidireccional. Gracias al plato parabólico, la energía se concentra hacia el frente, ampliando el alcance efectivo a varios kilómetros. El uso de la antena omnidireccional como iluminador permite que nodos cercanos se puedan enlazar sin necesidad de estar al frente de la parábola. Por esto llamamos a la antena semidireccional. Los materiales que necesitaremos serán Un plato parabólico, que en este caso es una copia de la antena de un nanobridge de 25dBi hecha en chapa repujada. Asumiremos que este plato es el utilizado, si utilizaran otro Habrá que adaptar las medidas para respetar el foco de la parábola. Un herraje L que puede ser comercial o fabricado a partir de un perfil o una planchuela de hierro. Lo importante es que el herraje resultante sea firme. Una salida de tanque de 3 cuartos de pulgada que cada una sirve para dos platos. Un pedacito de 12 centímetros de caño de 3 cuartos. Un herraje U del tamaño indicado para el caño que utilizarán en el montaje del nodo. La U tendrá sus dos juegos de arandelas, grover y tuercas. Cuatro tornillos tipo bulón de un cuarto de 1,5 pulgadas de largo, también con sus cuatro juegos de arandelas, grover y tuercas. Una antena de las que vienen con el router WDR-3500 y un cable pigtail SMA-RG58. En caso que el nodo apunte a un lugar más lejano, por ejemplo más de un kilómetro, se le puede adicionar un reflector al frente de la antena. Esto mejorará la ganancia aproximadamente en 3 dB. Para esto necesitaremos un cuadrado de chapa de 10 x 10 cm y dos precintos pequeños. Las herramientas que vamos a necesitar serán lápiz y regla, pinza de fuerza o morsa, amoladora o sierra para metal, una lima de punta, una terraja de 3 cuartos para PVC, una perforadora con mechas de metal número 6, 8 y 10, dos llaves hexagonales para los bulones que utilizaremos, que pueden ser fijas o ajustables. Como recomendación antes de empezar, presten atención durante el armado del nodo, asegurándose que cada componente quede firme. Todo lo que quede en forma precaria dará más trabajo a reparar luego. Procederemos entonces al armado del nodo. Es recomendable preparar primero lo que requerirá perforaciones para luego hacerlas todas juntas, aunque en este video vamos a terminar cada pieza por completo antes de seguir con la siguiente para no dar lugar a confusiones. Comenzaremos entonces por el caño de agua de 3 cuartos. Cortamos una sección de 12 centímetros de largo tratando de que el corte sea lo más ortogonal posible. Pueden utilizar una sierra o una pinza de corte para este tipo de caños. La rosca la haremos en uno de sus lados con una terraja, sujetándolo firmemente con una morsa o una pinza de fuerza. La rosca tiene que ser por lo menos del largo de la rosca de la salida de tanque. En el extremo opuesto vamos a hacer una marca a los 12 milímetros. Marcaremos el punto con un clavo para que sea más sencillo agujerear y haremos la perforación con una mecha número 10. Iremos moldeando la perforación para que pase la antena hasta su posición definitiva, que en este caso es a 12 centímetros del extremo superior. La antena debe entrar haciendo cierta presión, de manera que el movimiento o una ocasional granizo no la mueva de lugar. Piensen que si esto sucede, pasará un tiempo hasta que se percaten de que el enlace anda mal porque la antena se salió de foco. Si por casualidad están utilizando otro modelo de antena, pueden abrirla para ver dónde está su centro. En las antenas del router WDR 3500, la antena es mucho más corta que el plástico que la recubre y su centro es fácil de identificar, donde dos elementos están unidos por una sección de termocontraíble negro. Continuamos con el plato de chapa galvanizada, alineando el herraje con su centro y marcando la ubicación de las perforaciones que haremos. Tengan en cuenta que esta antena debe resistir al viento, así que deberán poner 3 o 4 bulones, dos no serán suficientes. Marcamos con lápiz, luego con un clavo y perforamos con la mecha número 8. El plato necesita un agujero por donde pasará el pigtail, de un diámetro suficiente para que pasen las fichas SMA. Entonces, aproximadamente a 3 dedos del centro, marcamos con un clavo y hacemos un agujero más, pero esta vez con una mecha número 10, teniendo en cuenta que tiene que estar alineado con el herraje para que pase fácilmente el pigtail. Con la lima redonda, quitamos la rebarba de metal que haya quedado para que con el movimiento no se dañe el pigtail. Luego, marcaremos la salida de tanque con lápiz y clavo, para finalmente hacer las perforaciones con una mecha número 8. Ahora prepararemos el reflector que será necesario para enlaces largos. Primero cortamos un cuadrado de chapa de 10 centímetros. Marcamos sus diagonales y cuatro puntos alejados 2 centímetros del centro sobre cada diagonal. Agujereamos en estos cuatro puntos con una mecha de tamaño suficiente para que pasen los precintos. Tenemos entonces todo preparado para armar nuestra antena. Pasaremos los bulones con la siguiente secuencia. Salida de tanque, plato, herraje, arandela, grover y tuerca. Igualmente con todos los bulones, que deberán ir bien ajustados hasta que se marque el plástico de la salida de tanque. Recuerden poner el herraje de manera que les quede cómodo el agujero para pasar el pigtail. A continuación, enroscamos el cañito de manera que la antena, en el foco, quede lo más vertical posible, paralela al herraje lo que determinará la posición vertical en el caño de montaje. A la antena conectamos el pigtail, dejando el otro extremo detrás del plato, pasando por el agujero, para conectar más adelante al router. Con una llave o pinza ajustamos bien esta conexión, de manera que quede firme pero sin forzarla, con cuidado de no dañar la rosca. Finalmente, presentamos la U con su arandela, grover y tuerca llevándolos hasta el fondo sin hacer presión para que no se salgan en el traslado al lugar de montaje final. El reflector se coloca de la siguiente manera. Con la chapa posicionada en la punta del caño, pasamos los precintos por detrás de la antena, ajustando para que quede firme sin llegar a doblar la chapa. De esta manera, el reflector quedará a 12 milímetros del centro de la antena. Notarán que el reflector puede quitarse y ponerse fácilmente quitando la antena permitiendo comparar el enlace con y sin él. Si ya están armando el nodo completo, lo pueden presentar en el caño, de manera que quede firme, pero no ajustado a tope, ya que se termina de ajustar en el momento de orientar la antena. Les recomendamos que para girar la antena, la muevan haciendo fuerza desde el herraje y no desde el plato, puesto que podría deformarse cambiándole el foco. Bueno, eso es todo. Si aún tienen dudas, nos pueden escribir a info.altermundi.net ¡Suerte!